también la solicitud de la comunidad a una guagua comunidad. para los estudiantes, que tiene aproximadamente más de cinco meses solicitando, en donde las, la, las autoridades se comprometieron a llevar esa guagua. Ese centro educativo posible que no entre eh, en trabajo al inicio del año escolar, al igual que la colegio de, de Rancho Abajo y otros centros educativos más. En general, en general, nosotros entendemos como sindicato, que el ministerio tiene que prestar mucho más atención al municipio de Salcedo, porque no están dadas las, co las condiciones para nosotros iniciar el año escolar como debe de ser. Mientras el director del distrito educativo dijo que espera que este nuevo año escolar no se vea afectado con las movilizaciones de los profesores. Bien, eh, nosotros escuchamos las declaraciones del presidente de ADP. Eh, Hemos estado dando seguimiento a la situación desde hace ya bastante tiempo. El, la respuesta del Ministerio es que el, el centro continúa en el proceso legal, pero eh, estamos a la espera de, de, que, se, de que se intervenga la, la situación del, del centro educativo. Esperamos que se solucione. Entendemos que la medida más adecuada no es la paralización de docencia, porque hace, el centro ha, ha venido funcionando de manera más o menos adecuada. Y la paralización de docencia implicará que los estudiantes eh, pierdan el pan de la, de la enseñanza. En cámara, Yurel de Jesús, NTN, Robinson Palanco.